¿Estamos listos? No, si no hubiese venido. Ok. Mira, me avisan cuándo, ¿cuándo empieza. Está ah, ok, está bien. ¿Estás ready? Estamos ready. <risa> <risa> ay, ay, ay, ay, esto está fuerte. Bueno, señores, bienvenidos por primera vez a la nómina. <risa> bueno, pero estamos como medio aburridos con este público aquí, medio tenso. Yo quiero que den un aplauso. Un aplauso ahora. Bueno, señores, vamos a empezar con esta, esta serie de conversaciones donde vamos a tratar ciertos temas del, del ambiente laboral. Vamos a dar un poquito de consejo, vamos a hablar un poquito de experiencia, vamos a hablar de malas experiencias. Vamos a tener un poquito de variedad de, de contenido y otros temas aparte de. Del día a día del trabajo. Entonces, en el día de hoy, eh, me hago acompañar de <ríe> mi enemigo número uno y mi fan número uno, Roosevelt Isla. Otro aplauso para él para que. para que se motive. Por caja chica que me van a pagar. Sí, te vamos a pagar por caja chica. Yo... Ahora, si tú supieras que yo aquí en esta caja chica voy a traer todos los días un objeto que no voy a revelar. Uy. Sí, para traer un poquito de buena suerte y eso. Yo creo que también esa caja chica nos va a dar, nos va a dar buena vibra. Okay. Una vibra para que la gente cobre, para que para que se sienta motivada. Pero la pregunta, está en mi cuarto o estoy aquí porque quiero? <risa> no, tú estás aquí porque tú quieres, nada más. Y porque te quiero. Mi? Y recuerden que ustedes están aquí también porque quieren, así que suscríbanse a nuestros canales en Spotify, por podcast en formato de audio, y a través de YouTube en formato de video, y todas nuestras redes sociales. Entonces, no vamos a perder mucho tiempo, y vamos a empezar con los temas que, que queremos hablar en el día de hoy. Yo quise traerte porque... Hay un tema que me interesa bastante. Una vez estaba conversando con, con un compañero de trabajo. Me decía, bueno, es que yo realmente en el trabajo yo no compito. Yo no compito porque no, no es mi interés. Y yo hago las cosas porque me sale, todo lo que yo hago es muy auténtico, etc. Y yo evito en el formato de, de estar en el ambiente de trabajo, como competir con los demás. Y yo me ponía a pensar, yo decía, oye, pero es que es, es inevitable a veces tú comparate y trata de destacar, al final uno, uno lo que quiere como proyectarse de alguna manera y crecer, pero me surgió esa disyuntiva como que si realmente, más allá de, de la intención o no, si realmente existe la competencia en, en el trabajo y entre qué tipo de personas existe la competencia en el trabajo. ¿Tú qué crees? Eh, sí, yo diría que sí, que existe mucha competencia. Siempre hay unos personajes, hmm. tú sabes, que se quieren destacar de más de la cuenta, <risa> eh, usando, haciendo mala práctica de gallantes. Eh, <risa> <risa> pero como cuál, ¿te ha tocado en algún momento competir en el trabajo? Que tú sientas como esa tensión. Bueno, no, yo no diría que eh, competir. Ok. Eh, pero uno ve los compañeros participando. Sabes, sabes que siempre hay uno... Eh, siempre hay un grupo que usan unas ciertas estrategias uh -huh. eh, para destacarse. Las 5 de la tarde, hora de salida. Uh -huh. Uh -huh. Doctora, yo me retiro, pero usted necesita algo más. <risa> ¿Qué es eso? O sea, las 5, tú lo que estar en su casa, profesor, tú si tiene clase. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, uno ha visto los casos. Ok. Uh -huh. Y, por ejemplo, ¿tú, tú has tenido ese sentimiento de tú competir en el trabajo. O sea, que te naca que tú digas, mira, yo... De la única manera que puedo, qué sé yo, escalar. Hay una posición más para arriba que tú tienes como la expectativa de subir y eso. Tú dices... ¡Ck! Sí, claro. O sea, inconscientemente uno siempre tiene el sentimiento de querer ser reconocido, de que de destacarte, que eh, te den participación en proyectos, en eh, cosas que te ayudan a crecer a nivel profesional. Claro, no siempre está eh, dispuesto como a estar en medio de esa clase de competencia. Uh -huh. pero sí claro que todos hemos sido ok a mira a mí me pasó una vez eh, yo creo que de, de esa experiencia creo que saqué algunas cosas malas otras muy buenas pero mala mala por el por el sentimiento que se generan algunas personas como que tú estás aquí y tú no sabes lo que lo, lo el que lo otro está como maquinando uh -huh. y sobre todo lo que tú le estás proyectando hay veces que tú no tienes la intención de proyectar absolutamente nada y la otra persona se está llevando como un mensaje y lo está magnificando etcétera etcétera una vez eh, yo trabajaba en, en, en una empresa privada y eh, había como ciertos puestos eh, calonados en, en, en esa estructura. Entonces yo tenía personas que trabajaban por debajo de mí, no necesariamente yo era su jefe, pero ¿verdad? estaban ahí. Y yo de alguna manera quería destacar, no necesariamente por competir o por meterle el pie al otro, etcétera, etcétera. Uh -huh. Que para mí hay una diferencia muy, uh -huh. muy grande, pero eso lo podemos hablar ahora. Y luego de que yo salí de ese sitio, yo escuché comentarios de, de una persona que estaba por debajo de, de, del puesto donde yo estaba, que decía, no, porque Luis, ese muchacho, quería hacer todas esas cosas para, para... Sí, se la delante de los jefes y para quedar bien, como que él sí, no sé qué, no sé cuánto. Y yo decía, pero, por dentro, como, mi loca, pero yo estoy haciendo mi trabajo. O sea, ¿qué, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Tú quieres que yo lo haga mal? De maldad, o sea, para que tú sientas que, que yo no estoy eh, compitiendo contigo... ¿O okay, que yo me la estoy luciendo? El típico lucírsela. O sea, es incómodo. A veces tú tratas de hacer lo mejor que tú puedes y la gente lo está, lo está viendo como con malos ojos. No, y es mismo por... Eh, o sea, lo que tú dices. Uh -huh. eh, la competencia no siempre es mala. Es competencia sana. Si tú tratas de destacarte por tu propio uh -huh. mérito, por tu, por tu, que tu trabajo hable por ti, no pasa nada. Ahora, tal lo que tú mencionas, cuando tú incurres en eh, desacreditar lo del otro para que lo tuyo para que lo tuyo salga a la luz. Para que lo tuyo suba. Es que, Ponme un ejemplo, o sea, ¿dónde que se traza esa, esa línea fina entre competir sanamente y meterle el pie al otro? Porque creo que ahí es bueno competir, pero hay una diferencia. ¿Dónde que está? Ponme algún ejemplo. Bueno, un ejemplo que me llega. Por ejemplo, tú y yo eh, somos compañeros, misma posición, uh -huh. mismo departamento. Que tú y yo realizamos las mismas funciones. En el momento en, en que a ti se te deja pasar eh, alguna de tus responsabilidades diarias. Uh -huh. Y que, por ejemplo, yo responda primero o responda por ti y lo dejas saber a, a nuestro superior, pues ahí es un poquito... Como, como que, que mire, que te, como lo que, que pasa es que yo tuve piedra. que... Ajá, uh -huh. Tuve que hacer tal cosa porque Luis... Se le pasó. Se le pasó. O no estaba ahí o se hizo el enfermo. Uh -huh. Okay. O, o, o que venga un gracioso, me, eh, doctora, me tomé la libertad de, porque <risa> nuestro compañero <risa> no le pasó. Ay, ay, ay, Mandé el fuerte. correo, lo puse en copia. Qué fuerte. Ahora, tú sabes que, que yo me he dado cuenta también que genera Ajá. un problema en el tema de, de competir el trabajo. Ajá. Eh, y eso yo creo que el, lo hemos hablado en, en otros escenarios, el tema de que para uno buscar mantenerse un ambiente sano de trabajo, uno tiene que poner ciertos límites. Entonces, por ejemplo, si tú tienes X responsabilidades, tú tienes que hacer A, B y C y tienes un horario de 8 a 4, por ejemplo. Quizás surgen varias dinámicas en las que o te piden que tú hagas, aparte de A, B y C, D y E, que no son de tus funciones, o que tú te quedas hasta las 6, pero no te toca. Ni te vas a pagar hora extra, tampoco. Eso uh -huh. todo el mundo lo sabe. Entonces, de repente, o, o te lo piden o tú mismo sientes como la... la la necesidad de tener que hacer EIF cuando realmente no te toca. Uh -huh. Pero al mismo tiempo es, es un elemento con el cual tú dices, bueno, pero si yo doy un poquito más, como que me entrego, claro. puedo destacar, pero eso hasta cierto punto como que no es muy sano. No, y a veces tú mismo sientes la presión cuando tú entras a un sitio y tú ves que la costumbre es pasar el, el horario ya establecido. Uh -huh. O sea, cuando tú ves que el grupo, si no es la mayoría, se queda más tarde al de las 6, 7, tú mismo... Tal vez tú terminaste todo, todo, todas tus eh, asignaciones de ese día. Claro. Pero tú sientes la presión de que como el equipo no se ha ido, tú te tienes que quedar. Claro, te tienes que quedar ahí. Uh -huh. sí. Eso se, se, se da mucho. Full, full. Eh... Y, por ejemplo, con solamente con los compañeros se dan ese tipo de dinámica. Porque yo creo que hay veces que los jefes también pueden sentir que tú le puedas mochar la cabeza, como dicen por ahí. Sí, muchas veces también eh, la presión se coge de, como del jefe. Como que cuando te preguntan a las 5, ya tú te vas. <risa> <risa> ya tú terminaste. Ya acabaste, ¿seguro? Mira, pero, mándame tal cosa. Uh -huh. A última hora. Antes pero, de que tú te vayas, mira, mándame esto y aquello. Mándame el informe. Uh -huh, uh -huh. ¿En qué está el caso de fulano? <risa> <risa> eso, eso es muy fuerte porque ahí yo siento que lo mismo que con el tema de los mensajes que tú no estás llevando. Puede haber ciertos jefe que crea que tú estás haciendo cierto tipo de cosas para de alguna manera igualarte y eventualmente si esa persona va a salir del puesto o ven que el de abajo tiene como la misma capacidad y quizás hasta le pueden pagar menos. No mm -hmm. sé que está mal, pero verdad. Eh, pues bueno, tú lo ves como un obstáculo y tú mm -hmm. agarras y dices, sí. lo anula, lo elimina. Ahora, tú sabes que no siempre mm -hmm. es cuestión de competencia. A veces también hay unas personas que gozan como de gracia y de suerte que a veces no están compitiendo y haciendo poco logran más. Como okay. que se destacan más. Como que... Okay. No, por ejemplo, eh, ahorita hablábamos detrás de cámara, por ejemplo, eh, siempre hay uno que simpatiza más con el jefe, que cayó en gracia con el jefe, uh -huh, uh -huh. Eh, ah, sí, sí, sí. que goza tal vez de compartir más con el jefe fuera de la oficina, que, que conoce a la familia, que qué sé yo qué. Uh -huh. Y producto de eso, gozan de, de más oportunidades, de, de, de, más, de que se le abran más puertas a posiciones o oportunidades de destacarse. Entonces, eso se da mucho también. Ok. Uh -huh. Y tú sabes que con el tema de la, de, del ámbito personal, yo tengo un poquito de escepticismo en esa parte que tú dices. Porque a mí me ha pasado en muchas ocasiones, y creo que yo la he pagado bastante caro. Cuando tú tratas de conectar con el jefe, ¿verdad? Hay, hay jefes que te dan esa apertura personal, lo mismo que estábamos hablando ahorita. Ah, bueno, que el jefe te dice, no, vamos a seguir trabajando en, qué sé yo, en tal café, en tal restaurante, no sé qué, o en la casa, que tenemos eh, un estudio ahí y, y en la oficina, en el escritorio, podemos uh -huh. seguir. Vamos a pedir pizza, no sé qué, no sé cuánto. Entonces tú conoces a la esposa y conoces a los hijos y, y ves la foto de chiquito, qué sé yo, que tú creas un vínculo. Uh -huh. Pero en, en mi caso, yo que he tenido quizás ciertas repercusiones, porque honestamente, en mi, en mi opinión, cuando tu jefe o tus compañeros de trabajo saben de tu mucho de tu vida personal, eso te condiciona. Uh -huh. Como que la gente te mira diferente, yo no sé si tú lo no, has si sentido. Te tildan, o sea, si ven que tú vives en cumpleaños, que si vives en playa, que si en fiesta, que tú eres si el vive... mafietero, tú eres si el viajero. Al interior, tú tú eres tú eres todo menos trabajador. Ajá, exacto. Entonces, <risa> me ha pasado que yo agarro y simplemente cuando me veo en esa situación que me da la apertura, uh -huh. pues yo me cohibo y trato como de me dice "No, dime tú." Y yo, no, usted, no sé cuánto, licenciado, licenciada, jefe, jefa. Uh -huh. No, dime tú, yo te he dicho 200 mil veces que me diga fulana. Y yo. Que le diga por su nombre. Ajá, y yo como que es <risa> <risa> que, no que no me sale. Me, me siento como con esa ansiedad de. Y, te y piden, se, y y se te la pueden barra aquí, tú sabes. Y te piden que lo tute también. <risa> claro, o, o que eh, en el hipotético de que yo acepte esa confianza, se me vaya la mano. Porque al final, cuando tú ten confianza, tú como que te desinhibe y de repente en algo muy serio se te va la mano mm. entonces no fulano porque tú sabes como fulano espera no y que también es un arma de doble filo o sea si no te tiran de fietero te tiran de, de, del favorito del, del, del hijo de... ah de, de, del niño lindo <risa> el niño lindo es del niño lindo del niño lindo y pero es... pero existe el niño lindo realmente claro, claro que sí Ok, cómo tú te das cuenta que hay un niño lindo en el trabajo por ejemplo eh... yo tengo unos cuantos casos pero verdad bueno. A uno también le ha tocado ser niño lindo también. <risa> ah, okay. O sea, te ha tocado, señor, sí, me ha tocado niño ser lindo. niño lindo. Y una pregunta, como, como tú has sido el niño lindo, ¿tú te has dado cuenta por qué? Eh, ¿O eso nada más los otros lo ven? Yo diría que solo los otros lo ven. Yo eh, particularmente no, no es que busco de qué sonido, de qué jefe ni nada. Yo, Digo, pero es si tú realmente puedes percibir quizá una diferencia, como que imagínate que... Okay. Qué sé yo, que, que el jefe o la jefa, para dar una asignación a otras personas, lo llama de la extensión o lo manda a llamar para la oficina, pero a ti te escribe por WhatsApp, por ejemplo. ¿Eso pudiera pasar? Sí, realmente. ¿Tú, ¿Tú has sentido algo así cuando tú has sido el niño lindo, Quizá. Pero es como tú dices. Yo mismo no lo reconozco, pero los compañeros se dediquen. Claro. Entre ellos mismos Para ellos es más evidente. Es, es el niño lindo. Ey, claro. eh, para un permiso. Tú puedes... Tú puedes hablar con fulano. Habla tú con la jefa para qué. Si sea. tú vas a salir, cualquier cosa, dile a fulano, que fulano está frío con la jefa, jefe. Exacto. Ok. Pero sí, cuando tú eres niño lindo, tú gozas de, de varias facilidades, menos exigencia, que, que tal vez el tiempo que, te, que le demandan a otro para hacer una cosa, tal vez el tuyo es más calmado, porque confían claro. en ti y saben que al final del día tú vas a resolver. Uh -huh. eh, no ha tocado. Sí, sí. Ok. Entonces, vamos a ponerlo desde este punto. Yo, yo asumo, asumiendo que eh, si te ha tocado, puede generar algún tipo de, de sentimiento, de competencia, y a, y a veces se pone un poquito hostil. Claro. Pero entonces, partiendo de ese punto, donde, donde tú has sido, por ejemplo, el niño lindo, ¿tú has sentido algún tipo de tensión de parte de tu ambiente? ¿Cómo tú lo sientes? Y sobre todo, ¿cómo afecta eso al trabajo en equipo? Porque yo siento que es es complicado. Cuando tú tienes un ambiente laboral donde todo el mundo está como tenso y tú eres como el target, tú eres el conejillo de India, te estás mirando así, de repente hay cierto tipo de tarea que tú tienes que hacer con los demás que como que no caminan muy bien. Sí, eh, causa un poquito de tensión. Eh, o sea, se da mucho el caso que, por ejemplo, lo que a otros le pueden corregir, tal vez a mí no me lo corrigen, precisamente por okay. gozar de ser el niño lindo. Uy, ok. Eh, pero sí, un poquito incómodo. Ok. Sí, se presta... Eh, hay mucha mala interpretación. Piensan que tal vez tú tienes una cuña con ese jefe, uh -huh. que eres familia o Y cuando algo. viene a tú no lo conoces de nada uh -huh. de antes. Claro. Y más si es... Si es sector público. Ah, sí, sí. <risa> si es el sector público, se presta más todavía. Sí, <risa> es cierto, es cierto. Eso, tiene una cuña, que ese apellido. Y, y hay ah, esa otra. Quieren... Eh, los compañeros entre ellos hacen su investigación. Quieren... Como buscar tu árbol genealógico, de que el apellido Fulano. Este tiene que ser familia de Fulano. Él tiene que ser sobrino de la esposa, de qué sé yo qué, no sé qué, no sé cuánto. Sí. Sí, se da mucho. Ok. Eh, pero sí, un poquito incómodo a veces, sí. Porque uno, al final, lo que quiere llevarse bien entre los compañeros, convivir, uh -huh. tú sabes, como tratar de hacer el ambiente más trabajo, de trabajo más Más, más o menos. Ajá. Uh -huh. Y, por ejemplo, que si tú sientes esa tensión, ¿qué, qué tú harías? Porque al final. Vamos a suponer, hay que, hay que hacer este proyecto. Y tú te das cuenta de que hay un ambiente competitivo hostil, donde tú eres el niño lindo y todo el mundo te está cayendo atrás. Vamos a poner ese ejemplo. Y tú necesitas hacer ese proyecto en equipo. Uh -huh. No necesariamente que tú eres ni el encargado del, del proyecto, ni que tú eres jefe, no. Tú eres una pieza más como todas las otras. Pero obviamente tú tienes que trabajar en equipo. Y tú sabes que hay una tensión. Tú la sientes. Eso es, eso es muy evidente. Yo, yo creo que la gente lo siente de verdad. ¿Qué, ¿qué tú harías como para contrarrestar ese, ese efecto con tal de que el otro se abre aunque haya cierta tensión, acceda a trabajar contigo y colabora en equipo en paz, tranquilo? Bueno, yo diría que eh, a esos compañeros como darle las herramientas que tal vez yo utilizaría uh -huh. siendo el niño lindo, claro. que le puedan servir a yo mismo, por ejemplo, tal vez si algo que yo sé que, que es mi fuerte, que yo puedo hacer le doy a esa persona, mira, hazlo así de tal forma eh, creo que a, a nuestra jefa le va a gustar más esta forma, esta manera, este manejo con cierto tema claro O sea, algo que él... Eh, le doy la herramienta para que él busque su, su, su sonido, su brillo. Su brillo, <risa> su, brillo <risa> su spot. Okay. Sí, yo, yo creo que... Yo, yo quizá iría un, un poquito uh -huh. por ese lado también, porque yo siento que hay veces que el otro no te conoce muy bien. Uh -huh. Por lo regular, con, con el que... La persona que siente que tú estás compitiendo con él, por regular no te conoce tan tan, tan bien, puede darse el caso. Entonces, hay veces que, qué sé yo, con un simple acercamiento como que, eh, mira, fulano, nos pusieron esto. Tú tomando la iniciativa como que, vamos a juntarnos. Uh -huh. Vamos a tomar de, de la hora de almuerzo, 20 minutos. No, sí. espérate. Señores, no, no suelten más la, la hora de almuerzo, porque después viene la gastritis y eso. Uh -huh. Después de la hora de almuerzo, ah, 20 minutos, qué sé yo qué. Okay. Vamos a sentarnos aquí. Y tener como esa apertura de que el otro no te vea tan uh -huh. vertical, sino más horizontal, como más de frente, más... Que vean que tú eres gente. Ajá, que exactamente. Que tú tienes ese uh -huh. don de gente. Eh, puede ayudar un poco, porque la verdad es que si tú al final necesitas pedirle algo a fulano uh -huh. y cuando tú le escribes un correo, después no te lo devuelves, sino que se lo manda a la jefa y usted uh -huh. tiene que trabajar en equipo, es muy difícil. Tú dices, oye, viejo, hay que, hay que resolver esto, hay que trabajar, ponte para para esta situación y pon de tu parte, porque tú estás también tratando de poner de la tuya. Claro. no Y de repente cualquier presentación, mira, hala tú. Eh, y, le, y le da para de tips, mira. Eh, y le da la oportunidad de que se destaque también. O sea, no... O sea, hay pan para todos. ¿no? Hay que... Claro. Uh -huh. Y tú te has topado, por ejemplo, con... Que me ha pasado en ocasiones. Con gente que no sabe darle lo que le toca a cada quien. Ejemplo. Uh -huh. Si tú y yo teníamos que preparar un PowerPoint para nuestro jefe, imagínate, tú y yo. Y a ti te toca, qué sé yo, la primera parte y, y yo la última. O quizás no distribuimos la, el, el asunto de una manera que, que fue un poquito desequilibrada, pero quizás te tocó a ti de último. Y tú le hiciste alguna corrección a lo mío, pero yo puse cosas valiosas y de repente tú lo mandaste. Y de alguna manera tú no reconoces o no o no le dices al jefe como que, ah, mira, fulanito me ayudó en esto o él, o él puso esto aquí. Si él pregunta tú no lo dices, te queda callado. Uh -huh. ¿No te ha pasado eso? Que, eh, no, te, que no te den tu parte, o que no te reconozca tu parte. Ha pasado. Por ejemplo, en el trabajo que estoy actualmente, ha pasado, pero al final como que, eh, por ser niño lindo, ya, ya, ya, <risa> ya, ya saben, o sea, que es auténtico de cada quien. Ah, porque tú eres el niño lindo en el trabajo en el que tú estás. Bueno, eso, eso me dicen. Señores, tienen una foto al niño lindo. Ya reconoció que él es el niño lindo en ese trabajo. Bueno, no, no, no. Lo van a ver los compañeros. Pero eso, son ellos que dicen. Yo no. No, pero si lo ven los compañeros, tú lo que tienes que decir es que se suscriban. Eso es lo primero que tienes que decir. Ah, si tira. lo vieron, ah, si lo vieron, suscríbanse ahí. Denle a la campanita esa. Ay, ay, ay, Bueno, Bueno, es sí, es un poquito complicado eh, lidiar con, con ese tema de tener el, el como la, la luz eh, o de la atención en principio de del ambiente de trabajo. Ahora, yo lo que quiero también es que veamos otra parte que va fuera del ambiente de trabajo. Y es en el tema de las redes sociales. Y sobre todo, la comparativa que es profesión-profesión, del mismo gremio. Uh -huh. Profesional con profesional. Yo siento que hay mucho mucha competitividad y sobre todo mucha ansiedad con tal de demostrar en las redes que a ti te está yendo bien. Uh -huh. Tú tienes que subir que tú estás imprimiendo un papel, tienes que subir que tú estás firmando con un cliente que tú estás llegando al trabajo, que tú estás saliendo a las 9 de la noche del trabajo, tú le tomas una foto así a, a la pila de los expedientes, así, ¡pa! Terminando un día glorioso ahí, ¡pa! O sea, hay como, hay como cierta tensión también en, en el ambiente de que todo el mundo quiere demostrar que puede dar mucho, uh -huh. que puede estar eh, en la cima. Pero al mismo tiempo es un poquito como tóxico. Porque ¿para qué, tú, ¿para qué tú tienes que sentirte que tú te tienes que estar comparando o que tú tienes que estar luchando para demostrar que tú realmente estás haciendo tu trabajo cuando quizás no, no lo estás haciendo bien? Uh -huh. No, y que compañeros de la misma promoción de la carrera, uh -huh. eh, o sea, ven, ven como que el otro está logrando más, que qué sé yo qué. Que, por ejemplo, en, caso, en el caso de nosotros que somos abogados, uh -huh. que tal vez un compañero trabaja en una oficina y esa oficina está llevando un caso. Muy importante. Ajá, muy importante. Eh, Sube la foto, pero él fue que llevó los papeles al doctor. Claro. <risa> o sea, no participó. Pero, buscó su sonido. Claro, estaba ahí. <risa> pero, y, y qué, te, uh -huh. y qué te genera a ti eso? Te, te genera ansiedad? A mí a veces me, me genera un poquito de preocupación. Yo digo, oye, pero la gente está como muy tensa aquí. Eh, ¿qué te digo? O sea, eh, uno se alegra por cuando ve que un compañero está logrando ciertas cosas. Uh -huh. Pero, ¿qué te digo? A veces, dependiendo del compañero, uno piensa a veces que, conchale, pero yo no sé cómo tengo algunas capacidades que tal vez una que otra más fuerte que Qué a, ver, a, a veces choca, a veces choca cuando un compañero que tú entiendes que tal vez no o sea no tiene la misma actitud y capacidad de que tú logras cosas y tú tal vez ah, o sea por... teniéndola está como ajá como me, me, un poquito menos claro. o sea, a veces choca un poquito pero igual uno siempre se le aplaude o sea y que le escribe su mensajito claro sí, sí sí hermano te, <risa> te veo bien te veo bien muy bueno, contento <risa> <risa> Ah, en, en verdad, es, es, es, es un poquito es, es un poquito complicado porque he visto reacciones de, de lado y lado. Y yo entiendo mucho lo que tú dices de, de ese sentimiento como que, Bárbaro, yo me he fajado, uh -huh. pero yo no estoy ahí. Sí. Eh, oh, cuando viene a ver, eh, tú, tú lo pones, tú lo tratas de poner de manera objetiva, porque ese uh -huh. es otra. Yo siento que uno de los problemas que estamos teniendo en el, en el tema laboral es en el, en el mercado que, por ejemplo, ya la preparación no es condicionante de, de tu posición. Tú puedes tener los lo millones de estudios que tú quieras y tú puedes tener maestría de qué sé yo qué, tú puedes tener cursos de qué sé yo cuánto, pero tú vas a tener un compañero que hizo nada más un cursito, uh -huh. pero pa, de repente está aquí arriba y tú todavía estás en el mismo sitio. Y que es relativo, a veces, a veces se da lo contrario, a veces compañeros con mucha maestría, con mucha preparación, que viajaron que qué sé yo qué, que participaron en congresos fuera. Cuando tú vienes a ver, o sea, a nivel de... De, de resultado. De, o, de resultado o, o posición de trabajo, a lo mejor no, no, no, no le hace justicia a, a todos los títulos que tienen y toda la preparación que tienen. Claro. O sea, lo que, lo que no, es igual, no es ventaja, o sea, a veces se da lo contrario. Claro. Uh -huh. Bueno, ahí... Oye, es, es difícil, oíste. Es difícil, porque yo, yo me acuerdo que cuando yo empecé la carrera... Uh -huh y vi todo este tema de, bueno, los abogados hacen el grado y luego miren la maestría. Al principio, yo estaba muy escéptico, decía, no, yo me, creo que con el grado pudiera ser suficiente, pero uh -huh. yo te estoy hablando de cuando entramos. Uh -huh. Y luego, eh, con el pasar del tiempo, como que vi eh, la importancia de, de seguir haciendo estudios, de seguir preparándote. Obviamente siempre es importante prepararte, pero eh, tiene que tener una orientación a resultados, o sea, a uh -huh. qué tú vas... A qué, ¿qué demanda tú vas a cubrir en el mercado? ¿verdad? Okay. No, no te funciona quizás estudiar algo que después tú no lo vayas a aplicar uh -huh. ¿me entiendes la idea? entonces eh, pensaba en el tema de la maestría bueno, eh, vamos, a, vamos a darle para allá y mucha gente entonces de la más generación haciendo las maestrías al mismo tiempo, no sé qué de repente me di cuenta que mucha gente hacía la misma maestría y entonces me preguntaba ¿cuál es el, el factor diferenciador? hay algo más que tú tienes que dar. O sea, todo el mundo, si tú y yo tenemos la, la misma maestría uh -huh. y estamos aplicando al mismo trabajo, tiene que, tiene que haber un efecto de diferenciador entre tú y yo que ellos puedan decir, mira, vamos a contratar a Luis, vamos a darle uh -huh. no sé cuántos millones de pesos al mes y Roosevelt no, ok, gracias, váyase para su casa, aplique de nuevo. Eh, y nada más generar esos pensamientos, te hacen como que entrar en una burbuja y empezar a buscar esa comparativa, ok, ¿qué está haciendo el otro? ¿qué está haciendo fulano? Eh, déjame preguntarle cómo, cómo se está manejando, eh, si está haciendo algún otro elemento que lo destaque, por ejemplo, haciendo artículos, qué uh -huh. sé yo, o saliendo en, en, en alguna participación en radio. Uh -huh. eh, es muy es muy cargado. Tú tienes esa necesidad como de subir. Uh -huh. yo, yo a veces no, no sé cómo maneja esa, esa ansiedad que puede por momentos llegar, de seguir buscando, de seguir subiendo, de, uh -huh. de ver cómo que, tú, cómo que tú lo vas a lograr. Sí. No, y como tú dices, recurren a que escribí un artículo en acento, que qué sé yo, que. Y cuando ven a ver, el, el fuerte de esa persona ni si siquiera es escribir, tampoco. Uh -huh, uh -huh. Pero, como tú dices, surge la necesidad y hay que y hay que hacerlo con tal de, de dejarse ver en el spotlight, ¿verdad? Claro. Uh -huh. Bueno, yo creo que está, está fuerte ese tema de, de la competencia del trabajo. Está fuerte. Ahora bien, ¿existe o no existe la competencia del trabajo? Claro que sí. ¿Existe? ¿Tú estás muy seguro de eso? Claro que sí, claro que sí. Ok. Pero existe. pero como dijimos, o sea, eh, preferiblemente que sea sana. Ok. Y para todo el mundo, siempre. Porque eso es lo que yo quiero definir. Si existe y si existe para todo el mundo. Porque puede ser que exista para mí y para ti no exista. Eh, si tú entras en un trabajo, yo no lo siento y tú sí lo sientes. ¿sabes? No, lo, los niños lindos no sentimos competencia nunca. Siempre estamos... Okay. Ah, como, pues, tranquilo. <risa> <risa> no, los niños lindos no <risa> sentimos competencia. O sea, él todavía, él otra vez. Hacia él mismo. Ok. Bien. Qué bueno. <risa> <que se> <risa> <Uno> es <está tranquilo. risa> ellos que se maten. Uno está tranquilo. ellos que se maten. Tú estás <risa> Bueno, oye lo que vamos a hacer. Ya para pa ir cerrando este episodio. Vamos. Yo quiero agotar algunas eh, dinámicas en los episodios para variar un poquito el Uy, formato. Ok. ¿Tú, ¿Tú has jugado stop? Eh, hace mucho, sí, pero le metemos. Ok, para pa los tiempos del domingo, cuando okay. teníamos 15, 16, por ahí, más o menos. Eh, en, en la ¿Cómo era lo de las pruebas nacionales? En la clínica. En la clínica. En la clínica de las pruebas nacionales, jugando stop. Okay. ok. Oye, lo que vamos a hacer. Yo traje estas pequeñas eh, fichas okay. tan vacías. Yo le puse cuatro categorías aquí. Quizás en la, en la cámara no se va muy bien, pero yo lo voy a leer. Y para los que están en formato de, de audio, lo, lo vamos a leer... Y luego de que pongamos las categorías, también lo vamos a leer. Y son profesión, ¿verdad? Ok. Artículo de trabajo, o sea, de material gastable, lo que sea. Lugar para trabajar. Aquí yo creo que, que seamos creativos. En un lugar donde tú te imaginas que tú puedes trabajar, obviamente decir sí oficina, está como muy basic, tú sabes. Mm -hmm. eh, y prenda de vestir de trabajo. Del <risa> Entonces... Como nosotros tenemos un público que es muy apoyador con, con nosotros aquí, lo que vamos a hacer, ¿cuánto tiempo más o menos? ¿Minuto y medio? Un minuto. Un minuto, un, un minuto. minuto. Ok, vamos a coger un minuto. Cada uno va a llenar la ficha, okay. como considere. Y entonces luego vamos, vamos a leer cómo lo va okay. ok, entonces déjame ver, yo creo que yo tengo esto la pizeta. Yo pensé que estaba con marcadores. Entonces, nos fuimos. Eh, nuestro público tiene que darnos la letra, ¿verdad? La letra es D. la letra de 1 2 3 D, pero esa letra está difícil. Está fuerte. Eh, wow. Dios mío. Eh. Ok. <risa> Por esta me van a criticar más que el carajo. <risa> pero la voy a justificar. Eh... <risa> eh. ¿Cómo es el tiempo? Tres, dos... Ay, ay, ay. Yo ya, ya. me quedé cortísimo. <risa> ok, ok, ya. Vamos a ver qué tenemos aquí. Ya, yo me quedé corto. ¿Va tú <risa> o voy yo? <risa> Dale, profesión. Ok, profesión yo puse dentista. <risa> Dale, es verdad que tenemos duro que yo. Oye, yo puse una posición que ahí ella... La persona que <risa> trabajo. <risa> <risa> Te hablo verdad. La, doctor, La doctora. Evel, ah, Evel, Evel, Evel, Evel, Evel. Pero yo puse una posición que allá en mi trabajo. ¿Ah? Digitador. Digita bueno, está Hay bien. gente, hay gente que vive eso. Está válido, está válido. Claro. Sí, ok, y, ¿y qué más? Eh, Vamos con artículos. Bueno, yo en artículos puse diccionario. <risa> Ay, Dios, Ey, pero espérate, <risa> el con el diccionario se puede trabajar. Claro, o sea, tú, obviamente ya el, el diccionario no es físico, todo es a través del celular, a través de la computadora, pero el diccionario es, es una herramienta de tener un artículo de trabajo. Puede ser físico, claro, un largo de eso. Aunque nunca lo consulten, pero para ocupar un espacio ahí para que digan que tú tienes par de libros. Es claro, pero si, <risa> si tú supieras que nosotros, yo no, sé, yo no sé si te pasa, pero muchas veces eh, estamos consultando el diccionario mucho, a mí, a mí me pasa mucho. Yo estoy consultando mucho, mucho el diccionario como para ver cierto tipo de, de concepto o a veces tengo la idea de una palabra que yo he utilizado, que he escuchado por ahí. Y si estoy escribiendo, en el caso de nosotros como profesión, que siempre estamos redactando, uh -huh. eh, si se me ocurre algo que yo he escuchado que suena bonito, pero realmente yo no sé lo que significa, como que yo lo busco. Uh -huh. Entonces, creo que el uso del diccionario también en el trabajo, aunque se vea muy insignificante, por ocasiones, tiene su, su utilidad. Uh -huh. Entonces, no sé. Yo creo que ahí esa, esa justificación me vale para unos cuantos puntos en este juego. Bueno, yo tengo cero ahí. <risa> <risa> Artículo, dime. No, pero mira, a mí, a mí no se me ocurrió nada de, de, de lugar para pa trabajar. Ni, ni tampoco prenda de vestir. Me prenda de vestir. No, de, no, no. Con D no, porque nosotros lo que usamos son colbata, vaina, exacto. Sí, pero y, y de otra profesión. Se me hubiese ocurrido mm. algo, pero no, no tengo nada. ¿A la doctora se le ocurre? No. <risa> o sea, con D no. No, pero ¿tú sabes qué podemos hacer? Vamos a dejar que, que la gente nos comente. Por favor. Con letra D. A lo mejor ¿Qué? ellos son mejores que nosotros. Sí, no sé. cuando, cuando a vez dicen, <risa> qué tontos son estos, eh, profesión, tal cosa y <risa> lugar de trabajo, tal otro. ¿Por qué no se le ocurrió trabajar ahí? Pero bueno, eh, nada, escríbanos en los comentarios algunas sugerencias de profesión, artículo, lugar para trabajar o prenda de vestir de trabajo que empiece con la letra D. Y le deseo suerte porque me la pusiste muy difícil. Sí, sí, sí. Ah, bueno, sí, es verdad. <risa> Tanto... Es que ta, ya estamos viejos, Luis. Sí, sí, no estamos viejos. Pero nada, ¿cómo te sentiste en el día de hoy? Súper, súper bien. Y con este público que está medio aburrido, ¿por qué no dan un aplausito ahí? Eh... No, y, Nada gra man. y gracias por dejarme ser el primero incluido en la nómina. <risa> <risa> sí, sí no, la, la, nómina, la nómina está empezando, está creciendo. Yo eh, me imagino esta, esta caja chica como la proyección de la nómina. Mm -hmm. Tenemos una caja chica aquí, ojalá y podamos tener eh, una bóveda de un banco. De toda la gente que podamos incluir en la nómina. Mm. Y yo sé que todo el mundo cabe en la nómina. Todo el mundo está en la nómina y sobre todo el que está en la nómina. No vamos a quedar esperando ahora. ese pago todos los meses hoy. Bueno. Blanca, por cierto, ¿cómo tú, ¿cómo tú le avisas a los compañeros de trabajo que cobraste? Eh, en el grupo del trabajo. Bueno, en el grupo siempre mandan un etiquet, una foto del, del director, de que ya le deposité. Tú supieras que en el, en el grupo mío nosotros siempre ponemos un emoji de una sombrilla. Qué que llovió. Ya llovió. <risa> ya llovió. <risa> Nada, señores. Eh, bueno, gracias, Roosevelt, por, por estar aquí en el día de hoy y por compartir con nosotros acá en la nómina. Así que estén pendientes a nuestras redes sociales y eh, nuestras plataformas de, de distribución y, sobre todo, estén pendientes a su cuenta de banco favorita, porque ustedes no saben cuándo caiga la nómina. Así que... Busquen su paraguas. <risa> <risa> ya lo saben. Hasta la próxima quincena. Esto es la nómina. Un aplauso, por favor.